Pero qué difícil se hace Pero cuánta duda se crea Es difícil armonizar Y si no, que venga Dios y lo vea Te anda buscando mi corazón Pero veo que tú te vas Alejando de mí Te ando buscando yo Para entenderte Pero es muy difícil entender Cómo quererte Me pregunto porque cada día, cada día es diferente la armonía. Cuando menos me lo espero, saltas tú. Con una simple cosa, causas inquietud. Pero qué difícil. Se hace, pero cuanta duda se crea, es difícil.